Next uh, speaker, I have the great pleasure of welcoming Ms. Miriam Planas. Uh, she is based in Catalonia, in, in Spain. She's a member of Engineering Without Borders uh, since 2005, where she coordinated the campaign Water, a Right, Not a Commodity since 2016. She's also a spokesperson for the platform Aigua es Vida uh, on the human right to water and sanitation in Catalonia. She pioneered a citizens initiative on water in Barcelona uh, in 2018. Miriam um, Planas, the floor is yours. Thank you very much. Thank you. Today we are in a situation of multiple crises crisis social, economic, ambiental, democratic and sanitary. La crisis global del agua se ve reflejada en cada una de estas otras crisis que atravesamos. Además, eh, la crisis mundial del agua ejemplifica muy bien el modelo de supuesto desarrollo que se ha impuesto, donde se ha explotado el agua como un recurso económico e infinito a favor de ciertos intereses localizados y, por contra, esto ha afectado a la cantidad y a la calidad de agua disponible para el medio, para los territorios y las comunidades. Este modelo de desarrollo es el causante y perpetúa las desigualdades que vivimos entre el norte y el sur global. En este contexto que nos encontramos, el primer game changer que sugerimos es que no podemos seguir hablando de desarrollo como un crecimiento económico sostenido por la depredación de recursos naturales, urbanos y de, las vidas, y de nuestras vidas. En 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el agua como derecho humano universal. Hoy en día muchas legislaciones reconocen el agua como bien común y jerarquizan los usos del agua, priorizando el agua para el desarrollo de las vidas, tanto humanas como no humanas, las sociedades y las economías. Y con ese orden es con el que se deben restringir ciertos usos para proteger el agua como bien común de todos, como bien decía Morgan. De hecho, en 2010 el agua se reconoció como derecho humano dado el impulso y el contexto que se vivió en Latinoamérica donde la privatización y la explotación económica del agua dejó sin agua a muchas poblaciones, mientras ésta servía como vector para el desarrollo de hidrocarburos, de minería y para la generación de beneficios económicos a grandes transnacionales, europeas y americanas. Eso que nos vendieron como desarrollo es un atentado contra la vida y un saqueo contra las poblaciones locales. Por eso, primero de todo, debemos cuestionarnos el papel de la privatización, la mercantilización y la financiarización del agua, así como el uso de la tecnología como solución acrítica a todos los problemas del desarrollo. En el último informe del exrelator del Derecho Humano de la ONU, Leo Heller, se ponía en cuestión la histórica neutralidad con la que se han tratado los modelos de gestión para garantizar el derecho al agua. Y se concluye que la privatización y la mercantilización del agua conllevan riesgos elevados para la garantía de este derecho. Al fin y al cabo, el desarrollo se puede definir como aquel modelo que permite vivir en condiciones dignas a las sociedades, sin comprometer la garantía de los derechos humanos y las condiciones ambientales de las sociedades actuales y futuras. Entonces, si la privatización de la gestión del agua comporta riesgos para la garantía del desarrollo digno, ¿por qué no abordamos la problemática de forma debida? Llevamos años viendo cómo las privatizaciones y los modelos de colaboración público-privada han fracasado, ya en América Latina en los años 90 y después en Europa. Un ejemplo de ello son la proliferación de remunicipalizaciones y, además, muchos más procesos de reapropiación del agua por parte de los movimientos, como la lucha del agua en Cochabamba, el referéndum del agua en Uruguay en defensa, en defensa del agua y el de Italia. Estos procesos no solo se dan en el sur global, sino que también se replican de igual forma en el norte. Tenemos numerosos ejemplos. Buenos Aires en 2005, París en 2010, Berlín, Valladolid y una de las más recientes se ha, se ha dado en Terrassa, en Cataluña donde, además de remunicipalizar, se ha creado un observatorio del agua pilotado, colaborando entre la Administración local, el operador y la sociedad civil para poder pilotar el servicio del agua y el Gobierno del agua. Para entender la importancia de este proceso, necesito compartiros un poco sobre el contexto catalán, que es desde donde yo vengo. Mientras en el mundo el 90% del abastecimiento del agua se realiza por operadores públicos y en Europa el 80%, en Cataluña, el 80% de catalanes recibimos agua de operadores privados y el 70% de un solo operador bajo diferentes nombres y diferentes empresas, que es Akbar, Suez, ahora Veolia. Este contexto tiene un impacto directo en la gobernanza del agua, donde el Gobierno ha sido secuestrado por este principal operador privado, Acbar, con la connivencia de la Administración Pública. Desde 2010... Todo y esto se han iniciado un lento pero constante movimiento de remunicipalización. Ya son 29 los municipios que han recuperado la gestión, 30 más están en proceso y 150 terminarán concesiones antes de 2030. También se han constituido 20 plataformas ciudadanas en diferentes municipios que trabajan por recuperar la gestión directa y democrática del agua. A su vez, hay 40 municipios enfrentando demandas judiciales por parte de este operador privado para salvaguardar sus intereses de obtener beneficios con la gestión del agua. El segundo game changer que, que propondríamos sería facilitar estos procesos de reapropiación del agua por parte de los gobiernos locales y de las comunidades y poner límite al poder corporativo. No podemos olvidar que, si bien la gestión de los servicios públicos y bienes naturales puede delegarse al sector privado, el control y el Gobierno sobre estos servicios y sectores es responsabilidad pública. En una situación democrática no puede dejarse en manos del mercado e intereses localizados. Es decir, que el Gobierno del Agua es una responsabilidad pública que únicamente debe implicar las dimensiones públicas y comunitarias. En el actual contexto de crisis ambiental y climática crece la preocupación pública sobre cómo vamos a enfrentar los retos de la emergencia climática y ambiental. Presenciamos un encarecimiento de la vida, de los servicios más básicos, un aumento, un aumento preocupante de la pobreza mundial y del despojo. Y esto sucede a la vez que estas grandes empresas que gobiernan los bienes comunes más esenciales para la vida se enriquecen cada vez más. El cambio climático, que impacta especialmente sobre el agua, nos, nos obliga a adaptar nuestras ciudades, territorios y servicios al contexto, y la adaptación necesita de inversiones que no siempre serán rentables y de mecanismos sociales que salvaguarden a los más vulnerables. Y la decisión de estos proyectos no puede condicionarse a esta rentabilidad económica y a la generación de beneficio privado. Las comunidades más afectadas por el modelo de desarrollo actual y el cambio climático tienen derecho a participar y a decidir cómo nos vamos a adaptar a este contexto. El caso de la gestión del agua es tan solo una de las formas de privatización que nos sirve para ilustrar la captura de la gobernanza y de las políticas del agua por el sector privado, más bien por parte de las empresas transnacionales. Pero hay que hablar también de otras formas de privatización del agua más allá de la gestión, a través de modelos industriales de agroganaderos intensivos y contaminantes que externalizan los costes ambientales de sus procesos, maximizando los beneficios. También hay que tener en cuenta el impacto de los modelos de ordenación territorial y urbanísticos, extractivistas y depredadores, y el impacto que dejan en las fuentes de abastecimiento de agua y en el incremento de la demanda. Todas estas formas de privatización, en la mayoría de casos, conducen a la degradación y sobreexplotación de los ecosistemas acuáticos. Según el informe de la UNESCO de 22 de marzo de 2020 para Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos del mundo, para adaptarse y mitigar el cambio climático se puso en el primer escalafón la gestión del agua como elemento clave para afrontar el cambio climático. En este sentido, se indicó que la gestión climática y la gestión hídrica requerían de mecanismos de supervisión y coordinación y para ello se necesita de, primero, mayor participación pública para debatir y gestionar el cambio climático. Construir capacidad de adaptación a múltiples niveles y dar prioridad a la reducción de riesgo y a los grupos vulnerables. Yes. Necesitamos fortalecer las capacidades so said, yes. de los gobiernos locales y capacitar al sector público para que pueda gobernar realmente el agua. Hay que pasar de una gestión de la oferta a una gestión de la demanda. Llevamos años desmantelando el sector público y, dejan, y de dejación de funciones. Y allí donde las comunidades se llevan autogestionando muchos años, donde se quieran autogestionar, es deber de las Administraciones aprender a realizar colaboraciones público comunitarias. El tercer game changer es que necesitamos impulsar fortalecimiento del sector público a través de partenariados público-públicos y público-comunitarios. Eh, para acabar necesitamos medidas de adaptación cuatro. como solución de futuro para mantener y cuidar el agua. No podemos seguir con un modelo de desarrollo de crecimiento económico sin freno. Generalmente se hacen los cálculos de la necesidad de agua en base a mantener el status sí, quo del modelo industrial. Para el y esto tiene que cambiar. El cuarto. Game I, I, I would like you to conclude, yes. We really must Un modelo de gestión de la oferta de agua o un modelo de gestión de la demanda. Y la última pregunta. Y el, lo que más nos preocupa es la entrada de agua como valor de mercado. Y por ello desde aquí solo queremos lanzar una última pregunta. ¿Naciones Unidas va a permitir que esto siga adelante? Necesitamos mecanismos que permitan emprender acciones que invaliden las operaciones financieras a futuro con el agua. Creemos que en, la actualidad, que en la actualidad la situación de sequías y cambio climático no se puede dejar en manos de estamentos financieros una vez más. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.